Así que lo que quieres es un amante. Ok, anda, ve y consiga una. Sostengo una relación clandestina, pero sé muy claro, sé muy honesto y dile que solo la vas a usar. Dile que solo es para pasar el rato nada más, porque de hecho, esa es la verdad. No te excuses diciendo, sí, tengo esposa, pero vivimos en cuartos separados. Ya no dormimos juntos. Sí, estoy con ella, pero solo estoy por los niños. No es una buena mujer, ya no me valora, ya no la amo Exacto, quizá esto último es lo único verdadero Porque quien ama de verdad no traiciona, en serio Qué poco hombre te ves Negando a tu esposa, negando a tu mujer Con excusas tan baratas, tan solo por quedar bien con otras mujeres Mira, si lo que quieres es un amante, adelante, anda, ve, hazlo pero sé muy claro, no hables mal de tu mujer. De hecho, hasta si quieren, pónganse horarios para llamarse, para escribirse. Y si tu amante tiene esposo también, para que su esposo tampoco se entere. Sé muy honesto. Y si aún así ella decide quedarse a tu lado, qué mal por aquella mujer. Pero qué bien por ti. Fuiste honesto, fuiste sincero y aún así ella decidió quedarse. Disfruten al máximo mientras les dure la relación porque como dicen por allí no hay hombre fiel solo mujer que no sabe investigar así que si el rompimiento con tu amante llega gracias a que tu esposa descubrió aquella relación descubrió la verdad ten los pantalones suficientes para afrontar las consecuencias de tus actos sé honesto dile la verdad así como fuiste muy hombrecito para sostener aquella relación sé muy claro tu esposa tu mujer merece la verdad. Según tú dices que ya no amas a tu esposa, pero bien que te la pasas llorando, suplicándole, implorándole que te perdone. Entonces, si ya no la amas, ¿por qué lo haces? Y lo peor es que si alguien te pregunta, hey, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te va con tu esposa? Tú dices, ja, mi esposa es una vieja, loca, histérica. Me cela con todas, ¿qué se creerá? ¿Pero qué esperabas? Ya sembraste duda. ¿O es que acaso querías que te eche flores? No, no, señor, al menos no en este siglo. Tú vives presumiendo con tus amigos tener un amante. ¿Pero qué te garantiza que algún hombre no esté mirando a tu esposa, a tu mujer? Puede ser alguien al igual de machito que tú, que le esté mintiendo, que le esté engañando. O también puede ser un tipo que realmente valga la pena. Y lo peor de esto es que, si tu esposa llega a serte infiel, empiezas a llamarla por sobrenombres despectivos. Entonces pregunto yo, si tu esposa es todo eso que dices que es, por salir con un hombre que no es su esposo, entonces, ¿qué viene siendo tu amante?